Chicos, bienvenidos de vuelta. Una gran espesa niebla se está formando en Misty Meadows. Y sonidos escalofriantes están saliendo de la autoridad. Realmente ya sabemos todos qué es lo que está por llegar. Pero parece ser que oficialmente Fortnite ...ha regresado a Fortnite. Vamos a descubrir absolutamente todos estos nuevos misterios... ...que se encuentran ya en el juego... ...además de nuevos cambios para Halloween que debes saber... ...incluyendo... ...el Zombie Midas... ...y la Casa del Terror. Chicos, estará todo en este video. Quédate hasta el final si es que quieres saber esto y mucho más. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal, chicos Sé que muchos de vosotros lo utilizáis Y sé que muchos no Os animo a que todos lo utilicéis Porque chicos, eso apoya muchísimo el canal Y os lo agradezco de corazón Aprecio mucho realmente a todos los que utilizan este código Si lo usas, pon en los comentarios ¿Qué código utilizas? Suscríbete ahora mismo al canal Deja un fuerte like para apoyar el contenido Y comparte este vídeo con al menos un amigo Porque eso ayuda mucho a este canal Así que hermanos en la primera línea de la descripción, justo aquí debajo, tendrán un link donde les dejará participar en el sorteazo Así que chicos, muchísima suerte a todos y empezamos con el video. ¡Ah, oh, oh, ¡Dios mío! Oh, ¡No puede ser! Está sucediendo hermanos, realmente está sucediendo ya en el juego For Nightmares Está de regreso en el juego una vez más Así que familia Bienvenidos de vuelta otra vez a Nightmares Este es quizás Uno de los cambios que ya hemos encontrado en el mapa Me refiero a... Vean esto hermanos Hace tan solo unos días que llegó esta actualización al lugar Y ahora... ¡Wow! ¡Da miedo! <risas> Preparaos porque estaremos hablando sobre nuevas cositas que estarán llegando al juego... ...y una de ellas os encantará porque se trata de la nueva ubicación tenebrosa de los Fortnite Mesh. Hay específicamente una ubicación muy importante en el mapa que está cambiando por completo. Una ubicación que tiene todo absolutamente que ver con Midas... ¡Tenebrosidades! <risa> vale, ya paro. Los Fortnite Mers han estado con nosotros desde hace muchísimas temporadas. Y representan, lógicamente, la época más tenebrosa de todas las temporadas. En esta época, donde en el mes de octubre siempre llega... Vemos nuevos tipos de monstruos por el mapa, nuevos zombies, pesadillas tenebrosas y escalofriantes actualizaciones. Esta temporada no será diferente. Y todo esto tiene que ver con la autoridad. La autoridad ahora ya lleva bastante tiempo entre nosotros. Desde el principio de esta temporada está prácticamente igual. Y si no ha desaparecido todavía del mapa... Es porque Epic Games tiene algo secreto en este lugar abandonado. Y no solo eso, sino... Tiene algo misterioso en los Fortnite -mars. En el video anterior descubrimos que realmente Midas está a punto de regresar al juego de Fortnite. La revelación más épica que hemos encontrado esta temporada. Hablamos un poco acerca de esto, pero... ...nos olvidamos de algo muy importante que nadie ha descubierto. Alguien ha encontrado que nuevos fantasmas en forma de bots... ...también aparecerán cuando Midas regrese de entre los muertos. Recordemos que Midas fue devorado por un tiburón... ...por lo que solo podría regresar siendo un no muerto. Es decir, un zombie. El zombie Midas... ¿Dónde será que el zombie Midar rodeado de fantasmas podría regresar a Fortnite? Pensando bien, lo más lógico sería en su hogar, su casa, la agencia. Alguien ha notificado o se ha dado cuenta de que todas, absolutamente todas las telarañas que descubrimos en este lugar son parte ahora de una misión. Eh... ¿What? ¿Será que Epic Games está llamando nuestra atención en la autoridad de nuevo para atraernos a este lugar? ¿Epic Games podría estar siendo ahora el protagonista de que nosotros descubramos lo que estará sucediendo con Midas próximamente, eh? eh no lo sé, solo es una conspiración, ¿vale? La agencia está a punto de volver a cambiar. El jefe Midas está a punto de regresar con sus nuevos bots fantasmas. ...justo antes... ...de los Four Nightmares... ...¿sabéis lo que eso significa hermanos? La agencia será... ...la nueva casa encantada de Fortnite... ...la nueva casa encantada de Midas... ...o la nueva torre... ...de Midas... Eh, ...encantada... ...bien... ...no tenemos oficialmente ninguna filtración sobre esto pero... ...confiamos... ...en que realmente la autoridad... ...será la ubicación que más cambio recibirá... ...para la llegada de los Four Nightmares... En estos días Pensemos Lleva en el centro del mapa Todo este tiempo Totalmente abandonado Durante la temporada hasta ahora Estamos tan solo A un simple paso Del regreso de Midas ¡Al mapa! ¡Woo! Estoy realmente emocionado por eso Literalmente Voy a comprar esa skin El primer segundo que aparezca en la tienda de Fortnite El primero en el mundo en tenerla Pero... Si Midas regresa realmente de alguna manera de los muertos, ¿cómo es eso posible? Hasta dónde nosotros sabemos, Midas está hecho de oro. Y si es un regreso no muerto, ¿significa que debería ser un esqueleto? ¿Podría ser que tengamos el regreso de alguna manera de un esqueleto de oro que represente a Midas? Oh, wait, wait, <risa> espera un momento. Oh, ¿Recuerdan a Oro? La skin que de alguna manera está conectada directamente con Midas Si de alguna manera puede regresar Midas de los muertos Ya sabemos cómo podría ser una de sus versiones Hemos descubierto esta página del cómic de Marvel Al parecer con la versión zombie de todos los superhéroes Esto lleva realmente bastante tiempo online Y muchos jugadores han comenzado a creer si estos cómics ahora están apareciendo en el online Podría ser que Epic Games quiera convertir a los superhéroes de Marvel En versiones no muertas de todos ellos Me refiero, eso sería una auténtica locura hermanos, ¡imaginarlo! La nueva versión del bus del Battle Royale y ha sido filtrada y encontrada en los archivos del juego. Lo que nos revela oficialmente que Fortnite está preparando cositas para Halloween. Nuevas recompensas, nuevos desafíos, misiones, cambios en el mapa, skins nuevas y tenebrosas. Chicos, espero de corazón os haya encantado muchísimo el vídeo de hoy. Recuerden colocar el código MRDENEOX en la tienda para apoyar al creador. Y 10.000 likes para enseñaros cómo desbloquear la skin zombie de Midas.